mi vida está vacía sin dirección hundida ahogada en depresión hasta que apareciste en mi vida para cambiarme a otra dirección sonrío de nuevo este corazón sentía esta nueva forma de felicidad mi alma no está vacía pude conocer ver y creer otra vez en el amor no sabía lo que era ser comprendido Entendido, respetado, correspondido Fuiste la cura contra mi delirio Callaste mis voces malas que llevo conmigo Dentro de mí aún existe obscuridad Dentro tu rayo de luna para poderme iluminar Y así alejar y transmutar esta mala vibración Sé que sí, fuiste que Dios para mí. Eres todo lo que yo veo, todo lo que yo quiero por ti Supe que yo existo, eres eso que necesito Aprendí lo que es amar, lo bello y lo hermoso de tu mirar De vivir a tu lado y entender tu soledad Saberte escuchar cuando estás en silencio cuando necesitas llorar, cuando necesitas hablar Cuando necesitas sentir, cuando necesitas gozar Porque a veces sé que también tienes miedos En estas relaciones de dos y sé que te juré Ante la ley y ante Dios Te escribí esta letra cuando yo perdí toda mi voz Ataca. por favor, no lo olvides, por favor, eres el motivo más grande, por favor, quiero ser un mejor hombre, por favor, no pienses que no menciono tu nombre, Feantes en las letras y en el pi que escuchas aquí, San Diego, Tijuana, 2022.